Nutriservicios, todo en un mismo lugar Estamos en Tecamachalco, Puebla Este sistema está planeado para 9000 vientres Va a estar distribuido en tres sitios Y, y al final de cuentas es muy sencillo, es, es, una, es una relación costo-beneficio, el cual vimos atractivo, este, sumando que es una empresa que está muy cerca del lugar donde vamos a hacer el proyecto y por lo cual visualizábamos este, una respuesta más rápida que, que la competencia. Todo este sistema está planeado para para estar sacando a la venta sobre 4.300 cerdos a la venta, más o menos sobre 3.200 kilos por hembra al año es lo que nosotros planeamos sacar de todo este sistema, que se va a vender principalmente al centro del país. Tenemos programado terminar, recibir la, la granja llave en mano el primero de noviembre de este año. Este, llevamos un avance del 74-75% aproximadamente, eh, inclusive vamos adelantados en algunos temas de, del GANT original este, y no vemos contratiempos por parte de, de nosotros como empresa eh, para que se cumpla eh, la entrega del proyecto en tiempo y forma. La prioridad de nuestra empresa es llevarle al, al consumidor el cerdo de la mejor calidad a un costo muy competitivo. Por eso nosotros nos estamos enfocando a producir cerdo de un, de un alto valor nutrimental. Bueno, visualizamos un, un negocio donde le estamos apostando a, a producir con alta tecnología. Esto para poder ser más competitivos en el mercado. Producir cerdo entre 120 y 130 kilos eh, y producirlo a un, a un muy buen costo, por eso estamos invirtiendo mucho en tecnología. Tenemos muy claro que tenemos que hacer alianzas comerciales con, con, con las empresas que nos apoyan. Y creemos que esto nos debe dar una ventaja competitiva, que llevándola al consumidor vamos a poder hacer rentable la empresa. Aquí lo que yo veo que se hizo una magnífica alianza de Nutriservicio la fortuna. Y vamos a poder ser líderes dentro de este sector. Realmente agradecerles a ustedes su tiempo y estamos aquí para, para lo que necesiten. Nutriservicios, todo en un mismo lugar